Bienvenido a Lumio, la forma más fácil de tomar decisiones juntos. Aquí, tú y tu grupo pueden juntarse a dialogar y convertir las decisiones en acciones concretas. La privacidad del grupo determina quién puede encontrarlo, ver la lista de miembros y leer los hilos. Si eres la coordinadora del grupo, puedes cambiar esta configuración haciendo clic en Editar, Configuración Grupal, en el menú desplegable de opciones en la página de tu grupo. Puedes cambiar la privacidad y los diferentes niveles de permisos que determinan quién puede hacer qué cosa. ¿Cómo tomar decisiones con Lumio? Primero, invita a las personas necesarias a unirse a tu grupo. Haz clic en el botón Invitar personas. Copia el enlace para compartir y envíalo por email a quien quieras. O alternativamente, añade los correos separados por comas. Ahora comienza un hilo sobre cualquier tema que quieras dialogar. Haz clic en el botón Iniciar nuevo hilo. Añade un título y un contexto. Cualquiera puede comentar en el hilo para compartir sus ideas o la información relevante. Puedes mencionar a otro miembro del grupo para llamar su atención. Y puedes editar tu comentario en cualquier momento seleccionando Editar desde el menú desplegable en el panel del comentario. Comienza una propuesta para tomar una decisión o probar una idea. Haz clic en el botón Empezar propuesta en la página del hilo. Añade un título y todos los detalles necesarios para que sea claro qué significa el estar de acuerdo o no, y selecciona una fecha de cierre. Decide juntos. Todos tienen la posibilidad de tomar una posición. Puedes elegir estar de acuerdo, en desacuerdo, abstenerte o bloquear, y da una explicación del porqué de tu postura. A medida que nueva información aparece, puedes cambiar tu posición en cualquier momento mientras la propuesta esté activa. Para más información sobre cómo usar Lumio, haz clic en Ayuda en el menú desplegable de tu perfil. Gracias por elegir Lumio.